Eh, hablo más rápido aún, lo que pasa es que siempre lo veo como, ¿sabes? El nivel siempre del chat ha sido como muy elevado, pues voy como a toda mecha, ¿sabes? Realmente. Y cómo te van también los estudios, ese C es poderoso, eh, me cago en la puta que siempre me acuerdo porque tu foto de perfil es el C de, de piscina de este tío. Está todo gracioso, la verdad. Ah, vale, lo tengo que poner aquí Tengo ganas de jugar a la precisión del LoL eh, No voy a mentir, tengo bastantes ganas Obviamente le meteremos bien duro cuando salga Pero ahora terminaremos el Bendy que Todavía queda bastante Queda bastante, ¿no? Para terminar obviamente En este sentido, el maldito Bueno, la maldita pre del LoL Tristemente, ¿no? O sea, hasta 2023, tío Me cago en la puta más que eso, eh, que, es la, eh, que es la bio, es eh, el firmware y más cosas Ah, coño, pero digo, tiene que ser en cierto modo algo eh, si, te, si, te va a decir, si te va a pedir la parte que te la sepa, tendrá una lógica, ¿no? Que te lo ponga por lo menos en el examen, menos mal Algo, en cierto modo O sea, ya me jodería Me cago en la leche Y seguro que, que puede llegar a sacar, no sé, como un 4 o un 5, ¿sabes? Y te puede dar la media no, no eh, ese follow way ya lleva eh, campeón, te lo he dicho, ¿sabes? en casi los dos años, eh, me cago en la puta. Muchas gracias de nuevo por esos 7 mesardos, eh, bendecido siempre con vosotros y vosotras, ya que eh, crear contenido para mí es mucho eh, más importante, ¿no? De lo que eh, puede llegar a, a aparecer para otros creadores, de de creadores o creadoras de contenido en mi en mi estatus cubo de creador pequeñico, ¿no? O sea, mediano, obviamente, ya me jodería. Soy, soy de Chile y a veces hablo tan rápido eh, eh, que no me entienden. A ver la cosa, o sea, a mí me pasa, campeón, y más en Andalucía, más en Ángel, porque siempre pasa lo mismo. Eh, es que, no sé, como que tendemos, por supuesto, a cortar mucho, ¿no? Los acrónimos en sí, eso toda, eh, todas las culturas, eh, <coughs> por supuesto, como ya sabéis, acortan las palabras, ¿no? Normal, también eh, todo eh, sobre eh, RAM, o sea, tipo, eh, que es para eh, que sirve modelos actuales, hostia, a ver, al fin, al fin y al cabo podéis tener una idea previa, ¿no? Sin haberlo incluso estudiado, a ver, hay cosas más concretas. Eh, respecto al func el funcionamiento del PC o por supuesto el simple hecho de que, eh, de que sea más técnico el, el lenguaje que utilicéis a la hora de expresaros, ¿no? Al contestar obviamente eh, lo que es, ¿no? Ese tipo de preguntas un poco de libre entendimiento Pero que vosotros tenéis que dar un poquillo de vuestro punto de vista y hacerlo a, a vuestra manera, ¿no? Mientras que no salgáis del canon, ¿no? De lo que es la pregunta en sí, ¿no? También lo que buscan los profesores, tío, es que tengáis básicamente una forma clara de expresaros, ¿no? ¿Qué dice el primacho, ¿Qué tal campeón, se chapa como estamos, gachón, eh, como va el jueguecillo de Maquelele? qué rápido se ha ido esta semana, eh, me cago en la leche, y yo me cago en la puta, qué extraño, aunque bueno, no obstante, intentaré rucharme el puto, eh, el puto Bendy Bananas, ¿no? Yo le llamo Bendy Bananas, como ya sabéis, eh, son un juego totalmente diferente. Una foto no creo, pero el último vídeo que creo que vi yo de MrBeast, ese fue de, del Rubio ¿no? Que reaccionó a un, de, un avión o algo así. 315, voy a ello, o sea, vaya paranoia, o sea, es una, una rayada. Ah, o sea, desde aquí, vaya fumada, ¿eh? O sea, os lo he dicho, los puzzles del juego están como descompasados, tío. Gracias, campeón, tú de nuevo, ¿sabes? Madre mía. Es un poco difuso, tío. No, no te dice nada el juego, o sea, rollo el HD se lo pasa por el forro de los cojones, no voy a En plan, que le den al jugador, ¿sabes? En plan, que se quiebre la cabeza ahí. Como está en directo, o sea, atento a las consecuencias, está eh, atento al puto juego. Al mismo tiempo, rollo que no lo pilla, ¿sabes? Yo por lo menos no había visto lo de las diapositivas Pensé que tenía otro orden ¿Que se, eh, ¿que se compró Chile entero? No, hombre ¿Cómo va a ser eso? O sea, supongo que podría Comprarse una puta parte, ¿no? Vale, eh, vamos a cambiarlo, pero voy a lutar todo ¿No? O sea, un momentillo Puta, tengo que hacer todo de, eh, Oigan, eh, ¿de verdad está? Ah, sí está, aquí en Chile hostia. O sea, está en Chile, qué guapo, ¿eh? Eh, arte caso Ya ves tú, ¿sabes? Ah, Estará haciendo algún tipo de movida Campeón de vídeo, seguro en el del medio eh, es el de la flor, papa Sí, o sea, voy directamente a poner el 3 aquí O sea, espera, es que tiene también una forma aquí icónica Vale, el 3 Es verdad, sí, sí, sí Es verdad, verdad. Es, el, es el puto 1 este Espera estamos. Sí, sí, sí ¿Y por qué coño está al revés? O sea, no lo entiendo Y este sería el puto 5 Vale A ver Están graciosos los puzzles, pero el código eh, no hace falta En serio, qué paranoia, ¿no? O sea, pero entonces no, no comprendo O sea, ¿qué sentido tiene? Me gustaría saber comprenderlo Gracias, campeón FanZero2 Sus muelas Y muchas gracias de nuevo, Valentina Campeona Por ese mega follow ¿Y cómo va tu jueves? Ey, enormísimo Que estoy aquí un poco Bueno, rayado Estaba rayadísimo Por la, la sinergia que tenía en la diapositiva O sea, no, no sé cómo cojones eh, Está distribuido Pero me, me está haciendo un lío Incluso a FanZero2 O sea, eh, a muchos de vosotros Que habéis jugado ya Lo habéis hecho, ¿sabes? Wow. ¿Puedo apiarme? ¿Apiarme de su alma? Vamos no, a darle, a ver Seguro que me quiere pegar ahora ¿no? La señora se suicidó. Increíble. Me he quedado eh, sin Prime, no puedo suscribirme. No pasa nada, super SEO. Ya de por sí, lo importante, por supuesto, es poder llegar a saber cómo estáis, ¿no? Después de tanto tiempo. Como le dijimos a Mochi ayer, ¿no? O sea, es normal que después de la cuarentena, bueno, la cuarentena todo el mundo consumiera Twitch por tener tiempo libre. Y ya después, pues, eh, cuando se quitó la cuarentena, todo eh, todo volvió, ¿no? Las responsabilidades y tal. Y es normal, ¿no? Al fin y al cabo, que todo el mundo se desnezara un poco de lo que es Twitch. Y eso. ¿Y cómo te va también al final de, del trimestre super SEO? Ok, ok, grande esa Valentina. Es que puede, puede ser. ¿Eh? Es un bicho extraño de esos, tío. Este es súper cringe, no es como Chucky, tío. O sea, me va a atacar en cualquier momento. Me va a querer... ¡Ay, you fucking kidding me! ¡Jodini! ¿Eres tú? Huele a huevo, huele a huevo. Está arriba, tío. Me huele a huevo aquí, tío. Me huele a huevo, gente. Huevo irlandés, eh. Increíble. Ya no puedo hacer mis entradas, eh de suscribirme y, sal y saludar no te preocupes Lee, ya me jodería pero es algo que por supuesto ha marcado no un, un momento de en el canal por supuesto super feo es algo que siempre eh, pues, vamos yo lo, lo recordaré al igual que muchas de las veces que vení tío te acuerdas de mí Vine en O sea, yo digo viniste en tal momento como que ya lo tengo super eh, clavado no en el timing y me cago en la puta pero no pasan a malo fuera de esos feos. y yo que estaba aquí el islandés tío hijo de la gran no entiendo bro o sea manín, es transparente el ser de, de gelatina. Y yo... Eh, hola. Gurap. Gurap. Me Vale, voy a seguirlo. No sé lo que quiere. Me alegra saber que está bien, Super Valentina. Y muchas gracias de nuevo porque, oye, se agradece, por supuesto, el feedback que tiene el Bendy. No está nada, na, nada mal. Y... No eh, es de puta! Me, me queda con tu puta madre. Le cogí cariño al uno, obviamente. Estaba bastante gracioso. Y lo único que veo que el segundo es, de, es diferente, ¿no? Al máximo oponente. Si me muero, tijo, tío, jodido, tío. Si me muero, ¿eh? Oye, ¿qué traerás aparte del LOL? Grande ese panzero con la precision. Traeré. Perdón. Traeré el Evil West, que tengo muchísimas ganas de jugarlo. Eh, un poco de Marvel Snap porque estoy casi en Vibrarium y me da, me da un montón de cosas, yo, pero hay gente que a lo mejor. Mmm, ya me entendéis yo mmm, Como creador de contenido. <risa> Y, y, tío, tiene a lo mejor 50 personas Viéndole jugar al puto Marvel Snap Porque tiene una capacidad eh, cónica De jugar durante 6 horas, por ejemplo Eso es una fumada, hermano O sea, que el juego está bien Pero es un juego que está en el access O sea, se que solo tiene un modo Peleas contra una persona Y te comes la, los mocos, ¿no? O sea, no tiene nada más, coño Entonces, como... No lo entiendo, realmente Y me gustaría entender un poco más acerca de ello Por, por lo que veo Solo es por eh, ganar o perder con esa persona Y después ves, ves a lo mejor que están directos eh, Ni eso, literal, ¿eh? Esa Valentina poderosa, ese o GG el Player. Tengo muchas ganas de jugar LOL, la verdad, o sea, no voy a mentir. Realmente me mola muchísimo la idea de traer siempre LOL al canal. Tenemos el, el sponsor de eh, Burger King, ¿no? Hey, y de McDonald's también. Perdón, de McDonald's, ¿sabes? Burger King, digo. Burger King le quería puto hablar, ¿sabes? Para ver si nos hacía sponsor también en el canal, y yo, increíble. Es jugar otra saga, eh, cambiando, eh, cambió, cambió demasiado. Súper extraño, campeón, o sea, no sé. El 1 me daba la sensación de que era mucho más puro, Ángel, y este. No es que deje de ser puro, no, no, simplemente es como el hecho de que me parece que las mecánicas son de otro, de otro level. A mí, ¿de qué me sirve pegarme con estos bichos? No, en plan, son los más pochos, tío. Déjame pegarme de buen rollo con todo. Como en el otro. O sea, si me mata o no, pues ya es diferente. No entiendo yo, el puto bicho Si me mato no es diferente, ¿no? Pero, joder, por lo menos ver esa eh, progresión de hacer un poquito lo que tú quieras, ¿no? Aquí en el 2 me noto muy, muy, muy guiado Rollo pero de una Diablo, yo, o sea, no vean, ¿no? Alguien, alguien metió la mano en esa máquina, ¿no? Es increíble, Ey, increíble Amazing, that shit really nice O sea, el bicho estará aquí ¿Quién, eh, ¿Quién es el enfermo que ha donado 400 eh, pavos en bit? Eh, fue un, un peque eh, bastante bastante curioso eh, Muy simpático, lo único que por eh, cuestiones de, de lo que es ¿no? El simple hecho de vivir en Argentina Pues un niño que a lo mejor tiene poco, eh, poco tiempo para pasarse por el canal Pero siempre que puede, se ha pasado Muy simpático Tiago, la verdad O sea, vino de manera desinhibida jugando a un backroom eh, de 1999 No, perdón, 88 Y eh, la verdad es que coño se, se desarrolló Y se... no... No hay todo bicho, tío en ningún momento se le trató de una manera diferente ni mucho menos Y el chaval, hostia, de putísima madre, ¿eh? la verdad O sea, un niño, un niño, tío Una alegría siempre, por supuesto, que hayan personas eh, así, ¿no? Al igual que vosotros, que de buenas a primeras Solo viendo un poco del contenido Puede llegar a quedarse ya como vosotros, para siempre, tío En plan rollo, pollo, desde que empezamos hasta ahora, imaginarse. Es algo muy bonito para mí, ¿no? El poder llegar a entreteneros siempre Y poder llegar a sacar una sonrisa como una a de las cabras Es algo increíble, no tiene precio, ¿no? Es brutal, macho es la motivación, ¿no? Eh, que perdura siempre en mi corazón y que hace que tenga tantas ganas de crear contenido y que se me note. Que no es porque, ya me entendéis, ¿no? El eh, rollo. Hay creadores o creadoras de contenido que se le nota a la legua, por supuesto, que <coughs> eh, solo quieren dinero eh, rápido y fama. O sea, cosa que en Twitch eso no va a salir, porque Twitter no es una plataforma para ellos. Hay millones de plataformas ahora mismo eh, con un crecimiento exponencial súper grande. <coughs> no digo eh, la que no puedo decir en Twitch, porque en la otra plataforma tampoco puedo decirla. Ya me entendéis a lo que me refiero. Y ahí se da a conocer la peña. De una manera indiferente a lo que es ahora mismo, Twitch, que no te da ningún tipo de ratio a tu salir en recomendar no ser que seas un partner. Bueno, gente, ya hace 10 minutos eh, salí de examen donde. Eh, bueno, después de puta madre, qué alegría. Hermano, su puta madre. Eh, me ha asustado el sonido, tío, no el bicho, ¿vale? O sea, os lo juro. Estaba leyendo el comentario pibardo buenos días, campeón, eh, y eh, me alegra saber y oír que eh, te ha salido eh, genial el examen porque ya te queda poco, ¿sabes? No te queda nada. Y me has dicho incluso que, por supuesto, vas a, vas a omitir, ¿no? La semana que viene un poco y puedes llegar a pillar las vacaciones ya antes, ¿sabes? Realmente, ¿cómo estamos y cómo descansar, Gachón? Y me alegra muchísimo que te haya salido eh, super guay el puto examen. Que es que es eso, ¿sabes? No os sintáis mal porque no, pod no podáis venir a lo que es el stream porque tenéis que estudiar, ¿sabes? Eso es una prioridad y una responsabilidad muchísimo más grande que el entretenimiento que siempre hay tiempo por supuesto tú mire chaval entonces sí la verdad o sea gracias a él eh, Teotme, y a dos trenes del high que se carrileó, Sarai, y Nicola que les enseñó y luego eh, SMM me pilló una placa base nueva y ahora ya, pues, a por el procesador, eh, que vaya. Mi procesador ahora mismo vale menos de 100 euros. O sea, con eso lo digo todo, es increíble. O sea, demasiado te, estás tirando con todo el, el, el tute que le doy, tío. Es normal que dé ese eh, grave problema. La RAM, todo, ya sabéis, incluso la puta tarjeta gráfica. Pero como somos un canal, obviamente en ese sentido, que no obligará nunca nada. Ah, o sea, no obligará nunca nada a nadie, pues, vamos de, de poquito a poco, ¿no? Es más que obvio. Por eso me busco sponsor y me busco cosas que realmente puedan llegar a dar un ingreso extra que Twitch no proporciona. Y no quiero publicidad, gracias. You just gotta believe. El juego de la cabra, que guapo wow, por el juego de la cabra, me encantó, sabes realmente y todos los clichés que tuvo me sorprendió muchísimo, y muchísimo. Como coño, guau, eh, wow, dijo ayer el y luego, ¿no? Que había muchísimos eh, Asteres, que me moló mucho. Bueno, mi padre vino a recogerme eh, junto eh, a mis hermanos, así que eh, directo para casa. No, papá, eh, que hoy fue el último examen. ¡Ah! ¡Que ya no vas más! ¡Me cago en la puta! O sea, ahora vacaciones, qué alegría, pues entendí que, o sea, mañana eras el era el último día que ibas. Eh, antes de que de, de pillar las vacaciones. Me cago en la leche, qué alegría. O sea, increíble. Y tus hermanos también, o sea, qué guay. O sea, increíble. Qué puta alegría disfruta porque ahora van a salir. Bueno, van a salir, están saliendo unos juegardos que te cagas encima y puedes llegar a tener todo el tiempo del mundo para poder llegar, ¿no? A, a, bueno, a picarte, no, a viciarte y terminarte los easy, tío. Mi profesora de lengua dice que quiere hacer los exámenes eh, para que nos dé tiempo a acabarlos. Pone eh, cinco ejercicios de escribir eh, de 10 a 20 líneas. En serio, eso es muy duro, o sea, eso es súper duro, o sea, coño. El rollo, voy a dejar estudiar, sí, sí los cinco, los cinco últimos minutos de clase, eso es como yo, hermano Para eso no me dejes estudiar cinco minutos, cojones ¿Sabes lo que te digo? Dame media horita, tío Si no, pues me voy, me, me quedo en la puta cama eh, Bueno, en la cama, me quedo estudiando en mi puta casa Y después vengo, mamá huevo Por lo menos yo lo veo de esa forma, ¿eh? Fue una huella, creo que okay, encuentro una manera de atravesarlo En mi procesador cuesta menos de 50 Claro, o sea, campeón, es que Por ejemplo, ahora que mi, mi, mi ¿Qué coño? Básicamente mis componentes tienen 3 años Imaginarse, ¿no? Obviamente tampoco eh, he de decir, ¿no? Que somos una comunidad humilde Igual que todos los chavales y chavales Que estamos aquí a diario Y que obviamente eso es caro, ¿no? O sea, sería como 700 y pico pavos Solo el procesador, el, el de este el, La puta tarjeta gráfica y la RAM, ¿sabes? Que la RAM es lo más barato sabes, <risa> literalmente A ver el último examen eh, escrito Porque mañana es un trabajo eh, que tengo pendiente nada pero puedes entregarlo y e irte a casa Papá, cómo me encanta la canción que has puesto de la historia del stream Ahí, yo te lo, te lo juro que me mola muchísimo Me mola muchísimo Porque es la polla Seman, El Oliver Tree yo lo escuchaba cuando no era nadie Literalmente El hombre ese Y me gustaba su música De lo raro que era me, me, me, Lo conocí gracias a Eu, Que Evo siempre ha tenido un No sé Como un gusto musical Bastante extravagante Y fuera del canon Entonces lo conocí por él Y coño Vi que era como rap tío Me gustó mucho Y que son, sonase Como puta música En plan tecno A los pan. ¿Sabes? Realmente con la base Me moló muchísimo De 55 minutos de clase Que tenemos eh, Tardé 130 minutos En acabar el examen Ya ves eh, O sea realmente Bueno a ver En los estudios superiores eh, superiores eh, os, va, te, os vais a tener que quedar Cuatro horas al menos Haciendo el examen mi 3 es de eh, Séptima generación, para que veas, campeón Que claro, coño, es lo que iba a decir ahora Que uno de décima generación ahora mismo, campeón Ángel, está tan inflado en PC componente que realmente Cuesta casi 300 euros O sea, hermano, en PC componente Que no, de, que no deje las bronjas, dronjas, ¿eh? porque Se queda seco, tío, el hijo puta, ¿eh? os lo prometo A ver, mi hermano eh, Más pequeño tiene la mala suerte de salir ¡Oh! Joder No puedo morir, tío, dónde cojones no puedo Hermano, morirme, ¿no? Tío, esto es lo que me mola del juego, tío. La... Loco. Lo que es necesario, ¿sabes? de salir el 20 de diciembre, pero el otro, eh, junto a mí, eh, salimos el 7 de diciembre, pero igualmente ya después de mañana eh, no venimos más, el un es un tío, eh, un tío eh, algo raro, pero eh, vaya canción que vaya canciones que tiene, es la cosa o sea, me mola muchísimo también por la dinámica de los videoclips o sea, que es lo que me llama mucho más la atención eh, cuando ves eh, arte, ¿no? al final que algo audiovisual que te llega al corazón, ¿no? al cocoro, eh, me mola o sea, me mola mucho por eso, es muy rara, igual que la piba esta que la de literalmente Benji hecho de Kun, eh, literal O sea, eh, eh, Black eh, eh, Amazing, es un coñazo, la verdad, no entiendo Cómo el mecanismo, yo creo que la gente, o sea Los fans de, del puto juego así, del lore y eso la, No lo habrá gustado, tío O sea, fuera coña, no lo, digo, no lo digo en broma ni mucho menos Esto, ¿sabes? Para alguien como yo Que ha jugado hace un mes eh, Y se ha hecho el 1, vale, guay Pero, tío, nadie se, no tiene sentido Que sea tan así, ¿no? Obviamente plan, rollo, vale, guay eh, me, me flipa el lore porque es bastante dark eh, y deep, pero joder, es como. Es necesario no poder llegar a pegarle. O sea, sé que es un puto final boss, pero por lo menos dejar que me le pegue, tío. Cabeza pirámideal, joder. Este es el man que hemos ayudado antes, ¿no? El hombre. Es como un puto aviador, tío. No está mal el juego, no obstante. Está, está bastante bien hecho. Pero las dinámicas y tal de los puzzles me está gustando menos. Hasta ahora. Y creo que son seis capítulos, ¿no? Bueno, yo no entendí eh, ni el lore del 1 eh, y voy a entender el del 2. O sea, al fin y al cabo es un, como una puta fábrica Que se dedica a extraerle el alma a las personas Y convertirlo en hombres del Kun, ¿no? Eh, como el maldito amigo Parece la de tío, no es coña, tío o ¿Sabéis cuál es la película esa de Aria 51? Que el man se transforma con un, como en un puto alienígena Al fin y al cabo, increíble O sea, pues me recuerda a eso, pero en hombre de tinta O sea, guapísimo lo que me mola es que parece una Alice Una Alice Angel Pero no es una Alice Angel Es otro puto personaje diferente Y me gusta el interfaz porque se parece mucho al... Vale, será el tercer capítulo Ahora mismo estamos poseídos por la tinta Y es Audrey Una puta trabajadora de del man este Bobby Me suda la polla, sabes, man? A Potter le suda la polla ya luego eh, me echaré un vídeo eh, completo A ver qué tal Está bastante gracioso Lore. es triste Es triste Con... Bueno, lo, lo puedes ver En todos los gameplays Como subió campeón pibardo Es bastante triste ¿Algunos personajes? No todos Hay otros que se lo merecen, tío Ay, O sea, la paya se lo merece es mi, es mi, bajo mi concepto, claro O sea, la mujer La Betty Boo Esa... Y yo qué guapo, ¿no? O sea, me dice hasta luego Bobby, tío O sea, me cambias el nombre y no me dices Que, que intente no morir, ¿no? Está bien la cosa o sea, eso es peligroso, ¿eh? Su puta madre <risa> The dark pallets uh, will move you uh, Use uh, your power to flow quickly And detect the tech tech. overshot That this thing flow is also ¿Ok? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me equivoqué, gente Me equivoqué No, no, no Hermano, no vea No ha salido ¡Qué guapo! Ve aquí Esto en el primero No tiene ni pute de qué significa, loco En plan, rollo Es tinta Simplemente tinta una tubería Pero te das cuenta De que ahora es un punto de spawn O sea... Va encajando como parte del lore, pero... Hostia puta, yo que no tengo que saltar Es solo quedarme quieto, ¿no? Ahí Increíble Guapísimo. A ver, ahora sordas. Ah, no lo no tengo cargado Increíble O sea, no lo no tengo cargado, ¿qué coño pasa? Vale, a ver ¿Me da ella? Vale Sí, o sea, del tirón Está guapo, o sea... A ver, es diferente, es diferente, no voy a mentir Sí, Niño, sí, a ver, gente que obviamente no se va a comprar un juego porque no tiene dinero Es normal, ¿no? Ni niño rata Sí, o sea, imaginarse cuando volvamos al Fortnite Cómo va a ser, ¿no? En plan, el rollo tan eh, cringue que puede llegar a dar la gente que juega actualmente Y que piensa aún así ¿eh? Que puede llegar a ser una influencia enorme en el mundo de los videojuegos Por parte de lo que es Fortnite Y yo te digo, sigue soñando <risa> Literal, madre mía, como no está a explotar Fortnite O sea, más explotado que la leche, ¿eh? Vale, por aquí, tío, tiene que ser, debe de ser por aquí no pues, Y yo... ¿Qué pasa, bro? Eh, vale, por fin, tío Su puta madre, eh Tío, que entrevesado que es el juego, loco O sea, súper entrevesado El 1 no era así Yo como siempre llego al nivel 100 y ya está Yo, la verdad, debería, debería de llegar al nivel 100 Me quedan 7 días O sea, supongo que mañana traeré Fortnite Es que debo de hacerlo Porque no es... me quedan creo que tres páginas o cuatro Ángel y Pibardo Me parece un poco hijo de la gran puta Por parte de, de Fortnite es que No es que me aburra, sino que es injugable es injugable, me ha dado muchos problemas a lo largo de todo el verano entero. También he de decir que por parte de lo que eh, antes he estado hablando con Zeus, ¿no? Que tengo que pillar una eh, tarjeta gráfica nueva, un procesador nuevo y RAM nueva. O sea, literalmente que, que soporte, ¿no? Y que vaya mejor en esta nueva placa base de antes del verano, ¿no? O sea, pero bueno, poco a poco pues lo iremos haciendo, ¿no? Eh, está tan explotado como Friday Night Funky. Amungus, eh, puf, qué, qué horrible. Pibardo y Ángel, Mike, cago en la leche, eh. Mister increíble, Mister Increíble, perturbado. Literalmente. David, remember you, vale, demasiado profundo para el abismo, ¿sabes? Pues chúpame la pinga, por fin, tío. Until dale, ¿eh? déjame, cojones, no mamá huevardo, increíble. What do you, what, what are you selling? Hey, el puto recién, vienen, ¿eh? también lo jugaremos, obviamente. Pero el proyecto, eh, o sea, Calisto también tiene que, que ser increíble, ¿eh? o sea, lo traeré cuantito que pueda dar, pero ahora es un poco caro barato, en cierto modo, pero lo intentaré. O sea, realmente es un juego que pienso que tendrá un potencial así en grande durante solo una semana Ya que es un juego parecido al de Space ¿no? Obviamente entonces complicado, igual que el Codo Jugar, que solo duró, eh, no sé, tres días. Y igual que el Pokémon Escarlata, que a pesar de que haya estado dos días arriba, ya no es nada. Obviamente, porque la gente, pues, Sabe lo que he dicho. Ese Pokémon Prefiere a la gente jugarlo a verlo. ¿Por qué? Porque verlo es diferente que jugarlo. Jugarlo, tú pillas tus Pokémon, ¿sabes? lo haces a tu manera. Yo qué sé, yo con mucho se lo he visto arcanegro. Y ya se lo ha acabado, obviamente. Pero, no sé, más allá de eso, o a Nicole jugándolo. Yo lo he jugado un poco aquí cuando vino y está bien. El Pokémon Arceus sí que fue un fallo enorme, ¿no? Por parte de Nintendo. Y aquí lo han corregido, así que me alegra eh, que la gente pues lo esté disfrutando, ¿no? De una manera u otra. Hey, eh. Hey, Crown. Hey, Crown, me ha dicho y yo. No sé por qué he abierto todas las taquillas, ¿eh? Espero nunca, eh. Nunca volver a jugar eh, a la Mungus eh, <risa> en mi vida. A ver, obviamente hay mejores juegos que la Mungus. El que dijo ayer Fan Zero este que es como un pinturillo, pero con una Mungus combinado, me pareció súper gracioso la idea. Que son como calamarcillos, ¿sabes? Que vale 4 lunos en Steam. Está. Muy graciosa la idea, es descubrir quién es el impostor A raíz de hacer pinturas, o sea, de ir pintando Cosas en plan rollo King Kong O yo que sé, la peña va dibujando a King Kong O conceptos de monos, ¿no? Para que la gente lo vaya adivinando, como la adivina la película Pero de esa manera, está gracioso y Me está rayando muchísimo, ¿eh? Hoy me tengo que hacer De uno de una a dos capítulos o sea, Espero terminar este ya, tío, abro todas y no hay nada En ninguna me ha callado la boca, lío puta, ¿sabes? Con las monedas Y yo, chacho, muy El cenicero eso me lo puedo llevar, sin de buen rollo después daremos de también al Marvel Snap porque estoy viendo cosas por ahí que vaya Son deplorables, macho, o sea, gente que son creadores de contenido eh, Que están aprovechando el bug del puto Marvel Snap Por poder llegar a tener la capacidad de jugar 6 horas seguidas A un juego que está bien, pero solo tiene en early access Un 1 versus 1 y ya estaría No tiene nada más, o sea, nada, absolutely nothing Entonces se queda un poco limitado, ¿no? Obviamente Vale, tenemos un sitio en el cual eh, escondernos Eso significa que vendrá dentro de poco el Bendy falso Tengo muchas ganas de pegarle un putiazo al Bendy este en la puta cara ¿Sabes algo? Hasta el puto Pokémon GO eh, tiene más viewer que el Pokémon Arceus Normal, campeón, el Pokémon puto GO O sea, es algo que actualmente habrá millones de movidas para llegar a hacer lo del Blue Star Después de poder moverse por ahí y tal, ¿sabes? 215, vale, quedarse con eso ¿Otra vez el mismo número? No mejor sí es lo mismo que antes, ¿no? 215, vale o sea, pero vamos, Pokémon GO siempre tiene actualizaciones Lo raro es que, ¿cómo cojones no se ha caído Pokémon GO A lo largo de todo este tiempo en cuanto a juegos de móviles? En bueno, los juegos de móviles tampoco es que haya una gran variedad O que todos vayan bien, ¿no? Son más bien tirando para malos, la mayoría Vale, gente, creo que paso ya, tío Voy a pillar esto, vale Y me voy a todas, o sea, guau wow. Vale eh, 215 era, ¿no? Vale, el tiro. Vaya paranoia, eh Tío Me piro, tío Voy a, a hacerle un check-in, ¿vale? Voy a abrir todas las putas... Eh, las putas mierdas estas, tío Las taquillas No hay nada nunca Nada, ya podría ser un Jansker Que rollo... Yo qué sé, tío Tengo ganas de jugar al, al juego de la cabra ¿eh? Le voy a dar otra vez A ver qué me da Solo una mierda Tengo un eh, Melmentan eh, con eh, 3K eh, de, de PC eh, En el Pokémon GO Ya ve, o sea... Pero ¿sigue existiendo campeón el, Algún mecanismo como el Blue Star? O sea, seguro que sí, ¿no? En plan algo así en ese palo What? Me voy ya, tío. Me, me piro, me piro. Soy level 30. Ah, y un tirano por ahí. Es que, claro, a ver. Ya el Pokémon Go, a lo, a lo tonto, a lo tonto, Pivardo y Ángel, lleva bastante tiempo. O sea, llevará como 5 años, ¿eh? O sea, bueno, no, perdón, 5 años, digo. Un poco más, ¿no? O perdón, un poco menos. Son sea, 3 años por lo menos, mínimo. Es simple la constancia de las actualizaciones y de cada vez que saca un legendario, lo agregan a Pokémon Go. Claro, la gente sigue jugándolo, literalmente. A ver, no como antes, a lo mejor, que hubo una fiebre enorme. O sea, que vosotros en todos lados lo habréis visto como aquí. O sea, todo el mundo con el puto Pokémon Go, ¿no? Yo Jugar Pokémon Go. O sea, no, no, no está mal, la verdad. O es sea, un juego gracioso y divertido al mismo tiempo. O sea, consigo eh, legendario y ya no juegas, ¿no? Eh, esto solo jugué y me hace falta que mierda. Vale, eh. Paso, eh, paso las misiones lo dejo. Claro, a ver, es la cosa. A ver, yo tengo suerte de que tengo aquí Pibardo y Ángel un gimnasio Pokémon. Entonces, y un puñado de paradas. Con eso puedo llegar a establecer un, una, ¿sabes? una recompensa siempre que pueda. Pillarla y está gracioso. Vamos, me acuerdo de que en su época no me, bane, me banearon la primera cuenta por lo del Blue Stack. Pero más allá de eso, lo hice bastantes veces, eh O sea, muchísimas veces Tenía un Dragonite, tío La primera vez de, del puto juego, eh O sea, cuando salió el puto Pokémon GO qué, qué guay, tío, eso, eh Lo dejo, se repite Claro, a ver, es la cosa Es igual que el juego este de, de Dragon Ball Que me dijisteis de móvil O sea, está gracioso, pero es muy repetitivo Lo mismo pasa con el Pokémon GO O con los juegos de móviles en juegos móviles, solo, me ha llamado la atención Pivar y Angel. el Subamoner War en su momento Cuando salió, eh, el juego de Star Wars Que es increíble, además sigo teniendo Todos los personajes que, que tenía seguro que me, me instaló El juego y todavía está ahí, Clash Royale en su momento Full pique y Pokémon GO, ya está, o sea, literal Y algún juego que otro de... bueno, el Malvern Snap o algo así de ese palo, pero ni aún ni así Con esa Por fin puedo chetarla, tío Aunque la gente está mal de la cabeza con la sesión eh, De que tiene... Mm. Que eh, tienen que tener todos los Pokémon Shiny, legendarios Shiny ¿Serio? A ver, eso lo veo más para un creador de contenido ¿Por qué? Siempre digo lo mismo Se que habrá gente, eh, como has definido, campeón pibardo Que se ofenda por eso Pero ¿de qué te sirve tener todos los Shiny? Si tú no lo pones... En... ¿Me entiendes? ¿De qué te sirve? Rollo, si eres un creador de contenido, Canecro Canecro, pues sí, hermano ¿Sabes por qué? Porque es una persona que vive de los videojuegos Entiendo que quiera coger los Shiny Pero una persona que no ¿A quién te vas a, te vas a enseñar a ti mismo que tienes todos los Shiny? ¿A quién le importa que tenga todos los Shiny? ¿Me entendéis a lo que me refiero? En ¿Plan? ¿Para qué? Yo lo, lo veo así. O sea, que está guapo, sí, pillar todas las Pokédex, pero, ¿sabes, o sea, el rollo que hay mucha peña y que le da mucha importancia a ese tipo de vaina. Después a lo mejor no le saca ningún tipo de monetización, ¿sabes? Hace algo hercúleo, porque eso para mí es algo hercúleo ya. Voy a mandar fotos de mis legendarios y eh, singulares para que vean eh, el vicio. O sea, sí, eh, yo lo, lo estaba viendo, de eh, todos los Pokémones que tenéis, son tanto guapos. Yo, bueno, aquí, cuando dejé de jugarlo, Ángel y Pibardo, creo que lo, lo, lo último que metieron, creo que era un. Un un, Death, un Singa, o sea, los Singamures Los Singamures, los bichos estos extraños tío. Son como una un, un... puto gato, cabrón, ¿sabes? que qué te sirve si los usas En incursiones, batallas, etc? Claro, igual que igual que Canegro, por ejemplo Un Pokémon Cheto, pues sí ¿Sabes? Me cayó la boca, pibardo Que quieras pillarlo a lo mejor, pues claro ¿Ah, son infinitos? ¿Eh? ¿No te dan nada? Me voy. Vale, entiendo. ¿Es de Navidad? ¿Eres tú, Tim Barton? ¿Eh? ¿No te da nada? ¿Ah, sí? El primero sí. Hola, bro, ¿qué tal? A ver si este me lo da. Sí, me lo da. Pues lo voy a matar, gente. ¿eh? Se Me metieron una aplicación donde si tenías algún un cierto legendario lo podías evolucionar A eh, su eh, o a Lunala ¿En serio? Madre mía, tan rápido, ¿sabes? Bueno, a ver, es decir que Qué es el sonido, perdón La gente es un poco, tú sabes, cafre, ¿no? Al fin y al cabo el juego está guay pero es un juego de Nintendo. Ya sabéis a lo que me refiero: con que es un juego de Nintendo. Un juego de Nintendo no puede llegar a trascender más de una semana. Se queda arriba y ya estaría. O sea, que está guapo. O sea, entiendo que sea algo guay para el fan art. Todos los fans de Pokémon Pero más allá de eso Los juegos de Nintendo Switch No suelen ser la polla, ¿sabes? Más allá de lo que es un Cerdaver of de Wild Cosas así, un Super Smash Bros Cosas icónicas de Nintendo Me refiero, los Pokémon también son icónicos Pero la degeneración tan enorme Y decrépita de videojuegos de Pokémon Han sido ridículo, ¿no? O sea, muy, muy ridículo. ¡Eh, Álvaro, cómo estamos, gachón, eh! Hey, aquí estamos a hundita de, de, de bienesito poderoso ¿Cómo estamos, Super Álvaro? ¿Cómo va este jueves? Hey, a full de... Dios A full de mango, estamos en el Bendy Madre mía, a ver si lo podemos lograr terminar Antes de que termine la semana, tío O sea, es un juego muy extenso Genera entre poco y mucho Al mismo tiempo, no está mal, pero me gustaría hacérmelo rápido Cada papá? Si esos dos legendarios llevan existiendo años en el lore de Pokémon Ah, o sea, lo ponen así de ahora solo por promo ¿No? Pero vamos, mirarlo. ¿eh? Ahora os voy a decir una cosa respecto al juego Pokémon Nicole lo prepilló pre por Amazon, ¿vale? O sea, prepilló el juego por Amazon y le bajaron el precio. Porque vendió mucho. Si hubiese vendido poco el juego, literal, habría seguido estando alto el precio. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Qué pasa? Y aquí estamos, mi hermano, Álvaro. Pues la verdad que es bastante guay. Con bastante ganas que después. Coño, después también traemos el Evil West. Y quiero meterle duro también al Marvel Snap de los cojones. Y con muchas ganas del proyecto Calixto y por supuesto también de, de juegos bastante chetos, ¿sabes? En plan.. Como he dicho, eh, no solo va a salir eh, el Evil West, eh, el maldito Bendy, sino que también hay títulos que, bueno, el Hogwarts Legacy será un triunfazo a jugarlo en directo y esperemos que tenga un feedback bastante alto, ¿no? Como va jueguito, bastante guay, la verdad, o sea, me mola. Bendy tiene entre... el 1 tiene muchísima gente, el 2 yo creo que habrá, eh, no sé, defraudado muchos fans de la primera, o sea, de la saga en sí, solo por el simple hecho de que tiene mecánicas totalmente diferentes. Mi hermano Álvaro, pero no está nada mal O sea, a mí me sigue gustando, está guapo Lo único que veo es que a lo mejor pff, tiene demasiado relleno O sea, los juegos de terror eh, y puzzle Al mismo tiempo puede llegar a tener mucho relleno Y puede llegar a agobiar bastante, realmente Bueno, eh, vuelvo en un rato eh, Que aproveche por supuesto del almuerzo campeón pibardo Me cago en la leche de una y eh, relájate Que ya tiene vacaciones, literalmente easy ¿eh? Y también son duros a la hora de, de editarlos No es que me moleste ni mucho menos A la hora de editarlos, ¿qué era eso, tío? Slap of Bing. Eh, en serio, una puta pata de carne Literal, no me molesta Pero son, eh, son horas y, y horas, ¿no? De, de gameplay que tengo que acortar muchísimo Y ver, eh, ah, Y bueno, ir al grano, ¿no? Básicamente, porque si no estaremos jodidos La mayor parte del tiempo, por supuesto o Es sea, eh, de decir que son A lo mejor varios puzzles Mierda, me muero, en el mismo mapa Y es jodido, o sea, es como que tengo que ir Muy, muy rápido, me muero, tío Hijo de puta, ¿eh? No me han pillado, hermano, en la vida En la vida, cabrón Muerto, ¿eh? Voy a echarme un, eh, un cafelito calentito, ¿eh? Que apetece. Arte caso, ¿eh? ¿Cómo se nota ahora? Vamos, que, que va, va a llover. Yo creo que hoy lloverá en cierto modo. Con este eh, fresquito. A mí me mola, la verdad. O sea, el verano es agobiante. Ya habéis visto que siempre en directo lo paso fatal, macho. Que aproveche el cafelito poderoso, ¿eh? Espero que hayas tenido una buena mañana también. ¿Qué coño? ¿Super Álvaro? Y a ver si terminamos, tío. O sea, es muy largo. No sé... ¿Dónde viene? Por fin, tío. Era esta puta parte, gente. O sea... Para esto era este poder de ahora. Para esto. Solo. Wow. Vale, entiendo que ahora pueda llegar a abrir todas las. Eh, las cajas de fusible con la palanca y los grey nuevos, lo entiendo. Pero no veas, tío. O sea, vaya locura, cabrón. Bellacos, ¿eh? ¡Qué bribón, tío! Eh, ¿cómo? When you bleed you will eh, Sucede, eh, Vale, eh, ok, gracias. A esa frase motivadora, eh, Bendy, eh, bananas, eh, increíble. Vamos a darle full. Necesito. Y esto. Eh. Kingdom, qué guapo, verdad, el puto bicho, eh, qué guapo. Eh, Papá, pues, pues, yo verme, ahora lo veo campeón cuando termine, bueno, cuando salga el Bendy, sin problema. Ey, madre mía, que a ver si llego ya al segundo capítulo. Me gustaría terminarlo rápido, o sea, realmente, o sea, un poquillo, no rápido en sí, pero con el Every way, que tiene que ser un juego bastante extenso. Vale, pero creo que ya. Mi objetivo, vale. Vale, aquí me quedo un momento y lo veo ageterado porque estoy terminando unos trabajillos para Navidad. Qué guay ese, ¿sí, Álvaro. Yo, bueno, ahora en Navidad lo que sí incrementaré las horas. O sea... O sea, realmente, eso es always. Cómo fue la mañanilla también, cómo lleva que ayer vi el mensaje esta mañana y eh, te pusiste a matemáticas muy tarde, ¿eh? O sea, hiper mega tarde, macho. O sea, como a las 12, ¿no? De la noche aproximadamente. Subiendo la puta serie de Doros el Oro, que está todo guapa. Y me, me queda nada para terminarla, ¿sabes? La puta serie. Está guay, o sea, yo creo que puede llegar a molar. Es un poco hardcore así, pero a ver, chicos son más en más, ¿no? Y has conocido de al tonto de los sustos. Qué pesadilla, campeón, el Ilobo. Qué pesado el bicho es. O sea, ¿qué sentido tienen que me ponga al irlandés, cabrón, ese que no le puedo pegar un, por, un porrazo, tío? ¡Suf! Es que no sé qué debo hacer ahora. O sea, o sea sí, va, vale, lo sé, ¿no? Es que no para, literal, no para, campeón. Eh, eh, no puto para. O sea, tengo que encontrar un camino por, lo, por los elevadores, ¿no? Puedes pegarle, pero no mata. Claro, es la cosa. O sea, en el gameplay de, de hoy, que os he subido, sale como le. Perdón, de ayer, sale como le pego putiazos, pero. hoy no, como coño, en el de más <risa> Todavía por el segundo. No sé, nada, nada. Llegado a este punto, lo del elevador no tengo ni zorra idea como es, tío. En la cabina central hay un panel eh, para ver la zona. Sí, campeón, pero uh, lo estuve abriendo ayer. Y, ¿Y qué coño abre? O sea, abre aquí arriba cosas. O sea, rollo, aquí arriba. Porque aquí. damos aquí, ¿no? Estaba enfrente. ¿Sabes? ¿Cuál es de todo? ¿Arriba no? ¿Entonces? ¡Fuera! Me cago en sus muertos, ellos. Pero de verdad, si no. Si no te. ¡Ey! Te pone en cada lugar es lo que abre. Sí, claro, pero la. Y yo, ayer yo, estuve haciéndome esto y aquí en ningún momento. La armadilla invencible, tú. En ningún momento me pasó esto ayer. En ningún puto momento, te lo juro. O sea, estuve haciendo esto ayer y no me pasó en la vida, tío. ¿Qué dices, bro? O sea, ¿en qué momento salen tantos bichos de aquí? Es imposible. La puta armada invencible. O sea, el... el, el... Madre mía, tío. El triplete de la muerte. Tienes eh, que abrir los... Por ciento, eh, font. ¿Lo, lo, los los porcent... Este. Los porcent... Oh, hijo de puta, tío. Pesadilla, tío. De verdad, qué pesadilla. Qué pesadilla, ese personaje. No sé, tío. El vendido está guapo, pero. Tío, hay cosas que deberían de haberlas corregido. O sea, como eso. Hijo de puta, ¿eh? Love and Foam, Ok, voy. Gracias, campeón. Lobos, que estaba ayer todo rayado aquí. O sea, me voy a quitar en medio los bichos, ya, perdón. Está todo rayado, digo, hermano. Pero qué coño se abre. Yo mirando para arriba, digo, pero si parece que se escucha ahí, ¿no? Vale. O sea, hay otro bicho más. ¿En serio? Y Me parece brutal, ¿eh? Os lo prometo que yo aquí ayer había dos bichos. O sea, los dos puto pichos eso Respaunean siempre, pero todos Al mismo tiempo en plan, wow O sea, que, que fumada, ¿eh? Vale, esto no lo hice ayer, ¿no? Esto no lo hice ayer, ah, sí lo hice, pero no me habrá guardado el proceso ¿No? Supongo, o sea, creo Es aleatorio, ¿en serio? sí pues aquí vamos, cuando me lo estoy haciendo había dos en el centro Y los otros dos fuera, y ya está No había ninguno más, ¿eh? te lo juro ¿Qué coño? Vale, y ahora, con el lost phone Me habrá abierto Es que no tiene mapa pero es muy raro que te aparezcan 300 a la vez Claro, o sea, me he rayado muchísimo, digo, ¿qué? No puede ser eso, bueno, ya está aquí ¿eh? O sea, literal, el campeón, lo está aquí el hijo de la Gran Berriki es para, vale, para eh, Lootear, eh, esta, no hay nada O sea ¿Cuál habrá abierto ahora? Esta no es, ¿no? Y me has dicho que no están aquí en esta zona, ¿no? De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? hijo de fruta, ¿eh? Casi me mata, gente Increíble Vale, ¿me voy para afuera entonces o me voy por arriba? Es que por arriba no había nada, ¿no? O sea, literal los and Found es la puerta eh, que está en el otro extremo de la puerta Que está rota En el otro extremo de la puerta que está rota Vale O sea, puerta rota, enfrente En el otro extremo, o sea, allí ¿No? Gracias campeón, Luego, la verdad es que Este segundo Bendy me está gustando Está la puerta rota, ok O sea, en el, eh, en el extremo de la puerta Ah, este, ¿no? Vale Este A ver eh, Sauna, esto no es, mierda, en, en el otro Vale, esa no, en la de al lado Claro, espera Esa es la sauna, claro, claro, claro Me he rayado ayer, estaba súper rayado haciéndome esta vaina Vale, esta tampoco era, ¿no? No, no, no, espera, por aquí yo he entrado, ¿no? Sí Espera, en el lado, eh, en el extremo puesto, o sea, allí, ¿no? Que es una paranoia, y está súper Sí era, ah, sí era esta, eh, vale, vale, voy, voy, voy, voy. Gracias campeón, lo voy de una Está bueno, de verdad. O sea, hay cosas a favor del vendido, sí. Pero tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, el juego no está ofreciendo algo. Que yo creo que a las peñas sin fanboy del juego le estará puto ofendiendo. Y no coña, ¿sabes? En plan, rollo. Ese bicho, el irlandés, cabrón. El de los sustos. No lo veo bien. Son personajes que no lo veo puto bien, tío. Te lo prometo. O sea, es rollo. ¿Qué cojones haces ahí, ¿sabes? ¿En serio? ¿Flow? O sea, Flow. Me dice Flow, pero. Ah, vale. Amazing. Iba a decir, espérate, como cojones me deslizo, ¿no? O sea, y era eso. Qué puntazo, ¿veis? Esa mecánica me parece guay. O sea, no, no es coña, me parece bastante divertida porque puedes llegar a huir de los bichos. Porque la única manera de este juego, eh, el vendido, pues es huir en todo momento. Puto, huir, tío. ¿Puedo... ¿Y no puedo pillar eso? Hijo puta, déjame saltar. ¿Ah? Digo, espérate, looteando. O sea, lo de los looteos también me parece muy llamativo, pero al mismo tiempo me parece como que. No sé, tío. Están recreando otro juego que no es este. No sé si os da esa sensación. A mí me la da, ¿eh? O sea, no es coña. ¿En serio? Dios. Como para pasar por aquí. un personaje que está hecho eh, únicamente, única y exclusivamente, para intentar darte eh, paros cardíacos. Claro, o sea, a lo mejor, mmm, yo qué sé. Oh, la llave. ¿El host? O sea, ¿el, la recepción, he pillado. Vale. O sea, guay. Eh, me, me da por culo por eso, porque está como eh, al milímetro en el cual tú te acercas a la parte de, de la historia que corresponde, ¿sabes? Por exploración. Este es otro, ¿dónde me deja este, ¿sabes? Que tiene cojones, que tiene cojones, tío. ¿Dónde me lo deja? Que, tío. Es un Osla, eso es lo que me pone un poco nervioso. O sea, está muy guay, me mola el juego y tal, el 2, pero me quedo con el 1. No sé si os pasa, o sea, es muy... este juego está muy bien. Está súper es bonito, ¿no? Y tal, pero. Eso a mí no me gusta. Porque ya no es un juego de terror, es un juego surbi, ¿no? Entonces, no me mola eso. Saber que está gracioso, pero veo que no es necesario, no sé si me explico. El 2 me encanta por la mecánica. Ahí va, exacto, exacto. Pero en cuanto a, a lo demás, el 1 mejor. Las mecánicas son muy divertidas. Totalmente de acuerdo, campeón y luego, porque por supuesto podemos llegar. ¿Qué es eso, tío? Podemos llegar a hacerlo del verdad Esto me parece súper divertido, la verdad. O sea, la apoya al más oponente. ¡Ay! ¡Mierda! Esconderse no. Pero más allá de ahí. Me parece como que, joder, recicla mucho, ¿no? Por ejemplo, este nivel Este level me está pareciendo súper largo No es coña, pero hiper mega largo, tío ¿Dónde estaba lo de la máquina de comida? O sea, tengo ahí un bicho, lo sé Pero la máquina de comida estaba aquí, ¿no? ZZ Sí, necesito comida, tío Gracias, bro Eh, ¿Me ha pillado otro? Ok, pues solo me, me dijisteis que las monedas Solo sirven para esto, o sea, sé que tampoco Necesitamos mucho, ¿no? ¿Voy por 5? ¿En serio? y ahí por cinco Qué pesadilla, ¿eh? Una cosa que deberían añadir es el poder de. Eh, poder guardarte comida en una especie de inventario. Eso me parecería. Dime. Hasta ahora, pa. Me parecería súper interesante, realmente. O sea, porque. A ver, daros cuenta que. El almacenamiento de comida en el Bendy 1 y en el 2 es para nada. En plan, rollo, es en el State. Ahora mismo me, me sirve porque estoy peleando aquí y estos bichos vengo para acá, me pongo vida. Pero ya está, solo eso. Entonces, no sé, lo veo como que a lo mejor. Abri, a, a, a, añadiendo un inventario, no solo eso, sino un crafteable. Vaya, se me fue el ni eso campeón, le Sensei ¿Hay mal tipo por ahí? ¿Y cómo te fue la mañanía? O sea, ¿cómo eh, terminaste los exámenes como te dije antes? Por si no lo habías escuchado, ya me jodería Para no tener que rezar cuando eh, tengas uno de vida Pero eh, el uno de vida no sirve eh, para nada, eh, claro O sea, para nada comerte eh, la sopa Porque tiene vida infinita Es que es la cosa, o sea, no, no sé Es rara de cojones realmente No, no le veo una lógica aplastante a, eh, el consumible del juego bueno, me preguntaste algo antes, sí, que cómo fue, por supuesto, eh, la mañana, eh, cómo eh, te salieron los exámenes, que coño, eh, bueno, cómo llevas los exámenes, mejor dicho, que te, o sea, estuviste haciendo matemáticas hasta, bueno, a las 12 de la noche cuando te pusiste, que lo vi esta mañana, y que muchas gracias también por ayudarme en el LOL y en todo, siempre lo que me suceda, tanto a mí como a todos nosotros, ¿no?, en la polla, porque yo, es cierto que me agobi muy rápido y, y veo que la solución no es la correcta, ya me entendéis, ¿no?, en plan rollo, no es esto. Pero al fin y al cabo se pone una busca y a buscar y a buscar y ahí has encontrado tú la, la posibilidad, ¿no? De que es por culpa de que la el AMD con la SU se, se peta, ¿no? Increíble. Aquí no, no sé, muy raro. Eh, ah, sí, hoy hice el de inglés y mates. Eh, inglés me fue bien, y mates eh, más o menos. Me fue mal, o sea, más o menos mal, pero piensas que puedes llegar a probar, ¿no? Fácilmente de matemática. O por lo menos sacar coños abiertos. Por lo menos ah, eso. Hostia, que no llevo. What? He muerto, gente. Pero por lo menos pasa sacar, aunque sea un casi 5, ¿no? Es que es la cosa, ¿sabes? Siempre. Dios, y Si podéis optar por un 5, ahora no puede. No puede llegar, en serio. Dios. Qué puta locura, tío. Esto tampoco lo veo bien en el juego, tío. El, el spawn infinito, tío, de bichos. El spawn infinito lo veo. Pero loco, tío. Toda la peña aquí muerta, ¿sabes? A un toque. Increíble. ¿Qué coño, tío? Y en inglés, o sea, eh, a ver, es eso En inglés podéis siempre tener la misma base, o sea, estudiar De la misma forma, Kali Sensei, porque Machirato, primero y segundo, va a ser lo mismo Literal, lo único que a lo mejor en segundo, pues sí que vais a redactar Cosas más extensas, ¿no? Por decirlo De algún modo, y comentarios de texto Incluso en inglés, ¿no? No puedo hacer eso, ¿eh? Ahora no puedes llegar Te aconsejo que te subas encima de la cabina central eh, Y subirte a la plataforma cuando las cajas Se caigan, vale, voy para allá, campeón Y lobo, gracias, voy de una, a ver, la cabina Central, aquí, ah pero ahora tengo que otra vez hacer el mismo mecanismo, ¿no? Supongo Ah, no Vale, vale, vale Pues voy Esto lo hice ayer Pero yo estaba todo rayado Digo, ¿dónde está el puto sitio, tío? ¿Por dónde debo de ir? O sea, realmente No, no tenía ni puta idea qué hacer Os lo juro, ¿eh? Eso sea, estaba súper rayado ayer ¿Cómo coño? Ah, vale Supongo que metiendo ¿Eh? Porque está como agachado el personaje, tío Gracias, campeón lo Madre mía, o sea Qué fumada, ¿sabes? Parece esto el puto Assassin's Creed, lo que estudié y me fue bien. Y, y lo otro eh, me dio. Eh, me dio eh, todo encima. Y en teoría no tenía eh, que ser así, hostia, qué putada. Pero bueno, también el proceso entero, la profesora, el profesor lo, lo evaluará, campeón, que le siense. O sea, que ¿sabes? al fin y al cabo, mientras que tú tengas claro y, y cuando lo corrija, se va a notar literal que lo tienes claro el proceso. No creo yo que. Ah, ahí está la mierda esa, tío. Lo de Fitoil, el engine de ese extraño. Para poder entrar en el balcón abierto Y ahí hay mucho loot y un módulo de mejora Ah, hola, no, eso es, eso, eso es la, Es que coño, son 13, no me pedía 13 Putos módulos, o sea, increíble Vaya fumada, eh Y ahora, o sea, desde aquí me tiro para el otro lado, ¿no? O sea, lo que pasa es que Así llega igualmente, le suda las pelotas, ¿no? Qué guay <ríe> Le suda las pelotas Sí, inglés. Eh, y eh, sí, es es en cierto modo. Claro, a ver, es la cosa. O sea, plantearte bien eh, a la hora de estudiarlo y que no se te haga una bola, ¿no? Y sobre todo también el, el salir a corregir los putos ejercicios. Es lo suyo. ¡Ah! No puede llegar a darme, ¿no? O sea, aquí no me llega nada, compadre. Si me da aquí, es falso, ellos. ¿eh? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho, cojones? Falso, cabrón. Es falso. Es falso, ellos. ¿eh? Eso, eso no me mola. Eso no me mola, no me mola. Eh, espera a que el poder se recargue y suba a la plataforma Luego vuelves a esperar a que se recargue en el balcón eh, Que hay enfrente a Aro, e ese es el que me quería tirar ahora Bueno, me voy, eh, me voy a por mi hermana Ahora vengo, un mega abrazo campeón que les enseñe Espero que vaya guay eh, en el trayecto buscando a tu hermana Y por supuesto después nos vemos que Hoy es viernes y tendrás un poquito más de tiempo también Aunque tendrás que ayudar seguro, ¿no? Pero te puedes preparar este fin de semana los exámenes, ¿sabes? Que tiene, bueno, ya finales, ¿no? En sí me Espera a poder, uy, perdón eh, Luego, ah, es verdad, lo que, campeón Le lobo, sí, sí, eh, doy eh, gracias al profe Que te ayuda, eh, por si sí, eh, se te olvida un paso clave eso es lo, es lo más lógico ¿no? O sea, hay profesores que no lo, no lo Hacen, pero otros que sí, ¿sabes? en plan, rollo Ellos también han sido pequeños y no les importa, ni mucho menos Pero tienes que ir a la cabina central y abrir la, Los eh, bets Para eh, que esa puerta se abra Y luego puedas acceder al módulo, ah, vale, voy entonces A abrirla, todos mis compañeros eh, eh, se, se rayaron porque También Les da decimales entonces, a lo mejor estaba hecho No creo, ¿no? Que estuviese hecho pero a todos O sea, con los cuales hablaste Entonces lo verá como, a lo mejor es un fallo Y tiene un problema, ¿sabes? El ejercicio No, no, no se habrá dado cuenta, te matan en cualquier lado Increíble campeón y lobo, o sea, joder macho Ni, ni Goku con el teletransporte Bueno, dentro de, eh, de hora y media eh, me voy eh, a, Al entreno, es verdad, coño, ahí tiene taekwondo hazte caso, no me acordaba, Aro, Aro Es que viene y, vaya, hemos empezado la semana Como ya sabéis, en miércoles <risas> Literalmente un puto miércoles, tío La leche un mega abrazo y también estoy seguro que era guay Y es bueno porque te despeja en cierto modo Vale, uh, great bets, eso Lo que me ha hecho el lobo, guay, pues vamos para arriba Lo que voy a pillar vida, ¿vale? En cierto modo voy a pillar vida Este de 5, ¿no? Este qué tío, 5 galletitas Ricas, ¿sabes? Paquetito de galletitas Vamos para arriba a todas Ahora vuelves a repetir el proceso de antes Voy campeón y luego, que Ah, vale nos ha, Se nos ha hecho lo de la llave Putada, ¿no? Debería tener un montón de bloqueo ¿eh? O sea, no es coña, tío de autoguardar de verdad Porque esto no es un una autoguardar de verdad Me estás estafando, hermano esas cosas las he pillado yo antes <coughs> Hay algunos que eh, en sí son así Y tenías que poner eh, sin solución El problema eh, viene cuando eh, te daban eh, todos sin, eh, sin solución Hostia, claro, ¿sabes? Y demás que va a tener que tener una solución palpable ¿Sabes? Realmente Eso eh, ya es jodido Pero no creo yo que tu profesor, ¿sabes? Eso lo vaya a tomar mal ni mucho menos A lo mejor incluso puede que esté mal, acuérdate Pero ya te tiras eh, al otro barcón eh, Eso es... Eh... Eso sí está hecho. ¿En serio? ¡Hostia! ¿Por qué me salen los crafteables, campeón? Y luego es un poco locura, ¿no? Un poquito locura, sí que es eso de los crafteables. Pensé que, coño, yo qué sé, me lo conservaría. Lo único es si va a venir el Bendy. ¿Dónde te crees que va? O sea, me dice la perra. Los crafteables también han respawnado. Ah, hostia, qué gracioso. Entonces ya tengo el fusible. No, vale, vale, vale. Está asustado, digo, hermano. Así que la leche, ¿sabes? Ah, pero ahora está abierta, ¿no? ¿Y no tenía que ir aquí? Sí, no me has dicho que venía para acá No llego Bueno, voy a esperar a que se recargue el poder, como has dicho, y ya está Es mejor, safeando Claro, pues menos mal, el campeón Exagerado el baiteo, compadre, ¿eh? Tienes que ir ahí Vale, voy, voy, voy, voy, voy de una Pasa que, vaya, voy a tener que matar a todos nuestros amigos Pero eh, con eso eh, lo abrías y eh, tienes... Ah, un módulo, hostia, que bien Ah, vale, vale, vale, vale, entiendo muy para arriba igualmente, ¿eh? Putos módulos, no sé O sea, tampoco le veo una mejora pa pa, pa, pa A lo que es el arma O sea Si quita más No me he dado cuenta <ríe> Literal Me ha tirado caca, tío En serio ¿Llegará? Sí que llega igualmente, eh Tío, me voy a ¿vale? A ver La vía, eh Me cago en su puta madre ¿eh? no, te, no No quita más Hostia puta O sea, qué locura Qué locura, qué locura Voy, voy, voy de una Si no... Y no sí o sea, no lo noto porque claro También son muchos bichos, campeón Luego, no, no estoy acostumbrado, el bendy apenas salen bichos Por decirlo de algún modo O sea, al final, <ríe> y ya está y, y, y O sea, increíblemente ¿Me dejas hacer el puzzle, por favor? Vale Puzzle aquí, voy a intentar aquí, tirarme desde aquí No sé, si viene el bendy ahora, me joda Me jode la segunda mejora es obligatoria La tercera es para hacer eh, shock the mate En serio, qué gracioso Tengo ganas de ver la mejorilla, o sea, se tiene que notar auto Autosave con el bugueo que le han pegado el autosave Amazing. Pero vean otro barcón o ya no. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, vale, vale, vale. Vale, voy. Porque me la había abierto ahora, dicen, ¿no? Vale, vale, vale, vale. Voy de una. Perdón. O sea, me, me, me, me he pasado, me he pasado. ¿Y eso? Estoy a mal rollo. Eso estamos rodeados de puta mierda, tío. El bicho de bichos de mierda. Y yo, eso está muy mal hecho, compadre. Eso está fatal, eh. No justo eso, tío. No es nada justo, macho Bueno, me van a matar, lo sabéis, ¿no? En plan... Y encima voy a tener que tirar el dash Está muy mal hecho Es que eh, te has tirado a las barras de metal Claro, pero por lo menos que sea un poco más lineal, ¿no? Me dejé... Eh, no planear, digo Pero sí por lo menos saltar, ¿no? Un poco Hijo de fruta En el pixel O, oh, no sé, subirme Pero te ha está guardado Sí, menos mal, campeón Que eh, fui por el otro lado primero Me la van a matar otra vez, tío Qué locura, cabrón Qué puta locura es O matas a todos, tío O no te quedas tranquilo Me va a matar con la caca Yo que me tire, seguro ¿Qué diría Sigmund Freud, tío? La madre que le parió Vale, a ver, ahora O sea, ahí O sea, aquí estaría bien, ¿no? O sea, realmente O sea, espero No me jodas, tío ¿En serio que viene? Bro, bro, bro, bro, bro Déjame, tío Que he llegado y todo Déjame en paz Qué pesado No me mola este, no me mola este mecanismo De juego del 2, eh Nada Me gusta nada, tío. Ralentiza el gameplay mucho. O sea, no, no mola, tío. Ralentiza muchísimo el gameplay. Hace que el gameplay sea completamente eh, no sé, como media hora cada capítulo más. Eh, no me gusta nada. Pero eso me, me desmotiva un huevo. Jodido, tío. Deberías de poder, yo que sé, tunearlo, matarlo, hacerle algo, ¿sabes? Le voy a meter una de G a la hora. Donde... Sé que debería haberme metido el upgrade de esta mina, eh. Pero bueno, el y luego lo ha he dicho, estaba aquí, está muy bien. Que estos bufeos no los coge eh, de, de la nada, ¿sabes? Los lo pillas con bastante eh, sufrimiento, macho Ya está, no, o sea, hide de, eso era Vale, nos quedamos aquí y nos tiramos aquí y nos piramos ya A full Ahora sí que sí, lo podemos avanzar Yo me quedé súper trillado aquí Y no sé si corresponde al segundo capítulo o al tercer capítulo Es una locura No me jodas, tío La madre que le parió, de verdad, ¿eh? Tengo una gana de machacar la cara al islandés, cabrón Ese que va, y yo Para, ¿no? Churrita mía Esto es parte de, del tercero, me parece Del tercero, hostia, qué bien Es que, claro, no sabía cómo encajarlo realmente Entonces, el gameplay que tengo preparado de Bendy para mañana eh, Incluye también esta parte, el principio Y me he rayado a la hora de editarla, digo eh, no, no me queda claro, porque editándola no vi En plan, esto es el capítulo 3, pum Como siempre, ¿no? En el puto juego este En el Bendy en el vendincillo, Tío, no sé cómo hacerlo ya para que sea clavado, ¿eh? O sea, vamos a tirarlo allí. O sea, ahora viene vendi otra vez, ¿eh? ¿En serio tiene cinco solos? ¿En serio? Vaya caca, ¿no? Hostia. Salta y, y usa... Si lo he hecho del tirón, campeón, luego vamos. Pero que... Lo veo que eso es muy tosco. Me entiendes? O sea, podría ser mejor. Podría, no sé, dejarme darle al espacio y, y salto. Jampeo, ¿no? Ahora sí puedo, ¿no? Con tu gradeo. Ah, no, todavía no. Dios... Chaval, 36 cacharros. De eso me hacen falta. O sea, y, y quedarían 2 eh, cap capítulos, claro. Son 5, pero son largos. Claro, la cosa. Son mucho más largos. Sí, sí, sí, sí, tienes razón. Muchísimo más largos. O sea, aunque tenga uno menos, pero se hace mucho más largo. Es verdad. Aquí lo tienes, campeón. Ya ves. Increíble. Qué coño, ¿eh? O sea, esto no, lo, voy a, lo voy a añadir, ¿eh? Ahora sí, ahora, ¿eh? Lo voy a añadir en el vídeo de, de hoy. O sea, el que el que he hecho, ¿no? O sea, el que tengo preparado para mañana lo, lo voy a preparar luego Y le meto esta parte de directo Porque no me parece justo que... ¿Sabes? Solo quedaba esto Y ayer estaba súper agobiado Y por eso ya me salí del vendi Estaba mega agobiado Sin saber qué hacer Y no entender para qué servían la... la, la o sea, la, lo, los botoncitos del centro De la cabina del, del centro, ¿no? Entonces yo digo Pero qué coño se abre Para pa mí, a mi parecer Parece que todo igual, tío O sea, pero no, no era igual De Machine Mass. Eh, en serio Vamos a ver qué pasa Siempre recarga la tubería eh, una vez que la usa ¿En serio? Ah, vale, vale, entiendo eh, Me he rayado, sí que es verdad, la barra amarilla que sale, claro eh, Son ahora mismo las pasivas que tiene la puta barra, es verdad Es puto verdad, macho ¿This is Wilson, tío? Happy holidays Vale, esto sí que sí, ¿no? Hace puñetas, tío, sale una o sea, por lo menos podemos gradear eso de momento, claro y con basura, ¿no? Increíble A ver, el sistema de crasheo le da una vida extra al juego ¿No? ¿En serio? Voy para atrás, campeón, entonces La ha cagado 5 y 45 ¿Qué? No, estés es el dayette.